Puede que veas, como yo, cómo cada día nuestras libertades están siendo recortadas. La ley Mordaza tiene mucho que ver con ello. Parar un desahucio sale más caro que blanquear capital. Puede que también veas, como yo, que el derecho a una vivienda digna, a la sanidad o a la educación pública están siendo amenazados. La pandemia ha aumentado la brecha social. Rescataron a los bancos, pero no a las personas. O que todas no somos iguales. Que dependiendo en qué país naciste, en qué barrio vives o qué orientación sexual tienes, nuestros derechos y oportunidades no son los mismos. No lo son. Yo también lo veo así. Igual que yo. Igual que yo. yo también. Porque defiende la libertad de expresión y de opinión. Porque hacen presión política para que cambien las leyes injustas. Porque exigen vivienda digna. ...para todas las personas... ...porque luchan contra el racismo institucional... ...y contra el patriarcado... ...porque trabajan por una sociedad... ...para que todas las personas sean libres e iguales... ...mujeres y hombres, personas migrantes, LGBTI... ...que vigilan y denuncian las miles de muertes... ...y vulneraciones de derechos en la frontera sur. Por eso me uno a la defensa de los derechos humanos... ...a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía... ...a la APDHA... ...hazte pro derechos...